Pampita y Pico Mónaco juntos en Punta del Este. ¡Mira las imágenes!. Carolina Ardoine y Pico Mónaco habían tenido un idílico romance que duró dos años. Pero, a mediados de este año, durante el Mundial 1028 decidieron separarse. Tras seis meses distanciados, los tortolitos decidieron volver a darle una segunda oportunidad al amor y, poco a poco, fueron dejando en evidencia su regreso. Primero, Pampita dejó indirectas a través de las redes sociales o en alguna que otra nota, y hubo varias fotos sin fraganti, hasta que finalmente fue el extenista quien confirmó la reconciliación. Nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno. Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos, explicó Pico. La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos. Pero la cosa es muy paso a paso. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Quiero ser feliz. Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad. Ojalá que funcione, que vaya bien, continúo en diálogo con la revista Hola. Ahora, la Top y el conductor fueron retratados llegando a Uruguay, donde disfrutarán de las vacaciones y recibirán el nuevo año. Ángel de Brito fue quien compartió las primeras imágenes a través de su cuenta de Twitter. Te conté la primicia, este jueves te muestro la reconciliación. Escribió el periodista junto a una foto de la pareja con Lux Veraniegos. Además, la cuenta de Instagram de Chismes de Kerr compartió un video donde se los ve caminando listos para desembarcar de Buquebus. Tiempo atrás, Cano había comentado que sobre cómo le afectó la separación con el galán. Estaba con una crisis de pareja y no soy igual que el resto de la gente, solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo. El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo et entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas, me voy a lugares oscurísimos que no podrían imaginarse.